Si estás viendo este video es porque sabes que aprender programación y desarrollar tecnología les hará el camino más fácil a tus peques. Para apoyarte con esta idea voy a resolver dos preguntas en este video y además te voy a dar un regalo al final. ¿Por qué Python es el primer lenguaje de programación para peques? ¿Cómo explicarle a un peque lo que es Python? Y te vamos a regalar una entrada para que sepas cómo tu peque pueda responder a una pregunta del examen de la Universidad de Michigan usando videojuegos, para que puedas vivir de primera mano la enseñanza de la programación para peques. Un videojuego, un robot o un programa sencillo puede ser el primer desarrollo que un niño puede construir y abrir su mente a un mundo de posibilidades. Tú ya no vas a tener la ansiedad de que tu hijo llegue a los 34 años y esté viviendo contigo porque no aprendió a valerse por sí mismo. Dale la posibilidad de explorar su talento en uno de los contextos en los que nunca va a sufrir por conseguir una oportunidad laboral y donde puede expandir todo su poder creativo. En primer lugar, ¿por qué Python es el primer lenguaje de programación que debería aprender un peque? Es más fácil de aprender que montar en triciclo. Python tiene una sintaxis clara y legible, lo que hace fácil de entender para los principiantes. Además, hay una gran cantidad de recursos en línea disponibles para aprender Python como tutoriales, cursos y documentación es como la navaja suiza de los lenguajes de programación Python se utiliza en una variedad de campos desde la ciencia de datos hasta el desarrollo web y la automatización de tareas esto significa que una vez aprendes Python tendrás un conjunto de habilidades que podrás aplicar en campos diferentes te vas a sentir como en familia aprendiendo Python Python tiene una gran comunidad de programadores que contribuyen a su desarrollo y crean bibliotecas y herramientas útiles esto significa que hay una gran cantidad de recursos disponibles para ayudarte a resolver problemas y a aprender es más popular que un merengue en la puerta de un colegio. Python es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo y es utilizado por muchas grandes empresas y organizaciones, lo que significa que hay una gran cantidad de oportunidades de trabajo para los programadores que lo dominan. En resumen, Python es un lenguaje de programación fácil de aprender, versátil, con una gran comunidad y ampliamente utilizado que te brinda las herramientas necesarias para comenzar a crear programas y aplicaciones de manera divertida, eficiente y con un gran alcance en diferentes ámbitos ahora si hasta el momento no sabes de qué te estoy hablando te voy a definir qué es Python en un lenguaje tan simple que cualquier pequeño lo pudiera entender Python es como un superhéroe de la programación tiene habilidades para todo tipo de tareas desde automatizar tareas aburridas hasta crear juegos emocionantes Sitios webs impresionantes, es como el Spider-Man de los lenguajes de programación. Siempre está listo para salvarte de tus problemas de codificación. Y lo mejor de todo, aprender Python es como tener un gran poder secreto. Una vez que lo domines, podrás crear cosas increíbles e impresionar a tus amigos con tu habilidad para hablar el lenguaje de una computadora. Con Python, tu código será más limpio que el piso de un quirófano serás capaz de resolver problemas con la misma rapidez y precisión que Flash maneja los problemas En resumen, Python es un lenguaje de programación divertido, fácil de aprender y con un gran poder de crear cosas impresionantes es decir, una aventura para cualquier peque. En Libertarios queremos apoyar a los niños para que construyan sus primeros proyectos creativos como lo hemos hecho con Carlitos, con Tomás, con León, que ya obtuvieron su certificado de la Universidad de Michigan en Python y que se suman a los más de 2.900 niños en 15 países que hemos formado nosotros. Por eso me gustaría invitarte a una sesión gratuita donde voy a enseñarte cómo tu peque puede contestar una pregunta del examen de la Universidad de Michigan. En esta clase te voy a enseñar cómo hacer para que de entrada no te cobren el acceso a la plataforma de la Universidad de Michigan y también te voy a regalar un acceso a un videojuego para que tu hijo se motive a aprender a programar. El link para acceder a todo esto lo encontrarás en la descripción de este video y si después de esto te decides ser parte de las 2.900 familias que eligieron que sus hijos tuvieran una formación completamente diferente, en el link de la descripción también puedes contactarte con uno de nuestros asesores. Y recuerda, el futuro es libertario.